Y yeah. ya Le voy a regalar un par de palabras Esto es con mi causa ABZ Y está en el stand de Lima High Life Y yeah. Esto lo escribí con un porro en mis manos, quemando penas y agradeciendo a los hermanos por las vivencias entre litros y gramos, por la intimidad de lo que conversamos. Quizás no tengo flow y sueno básico, pero lo hago por amor a este sonido clásico, que aún no paga las cuentas, eso está claro, pero me da para el mercado y para los viáticos. Esto es un rático para cada quien, sin importar quién sea, tú haces el bien. Verás que la gloria y el éxito. Llegará multiplicado al 100 Yo brindaré por mis excesos y por mis tropiezos Por la carga que cargo de probar sus besos Por el karma que aguardo de matar el queso Sintiendo culpa no me libraría de eso Esperaré paciente en mi muerte como Peverel, Aunque no tengo capa, mi si sí me pueden ver Sentado en un banco mi mente levaré, Así reiré cuando la parca esté y diga ya llegué ah. Mejor no digas nada, si tus acciones vienen en contra, yo solo busco paz, la economía poco importa, pero si por un compás mis cuentas engordan, voy a disfrutar porque la vida es corta. Yo solo busco paz, la economía poco importa, pero si por un compás mis cuentas engordan, voy a disfrutar porque ya es cosa nuestra. Ah, suelta la coyota. Dos, dos, dos, dos, con ellas quiero decir. que a Caridia, play, no le conviene adentrarse en la mesa Porque siendo de concreto no hay garantía de que se pierda No hay trepa, ni porque traigas sorpresa, I need a no recuerda You hear me bitch, you me let Freco G, people, people, so por entrenamiento Pero lo siento porque soy la causa y de la De, la la de su la causa de la de su serio Lento pero seguro El ejemplo de la para cosechar el futuro, no hay muro que pueda detener esta batalla porque cuando mi boca rapea hasta las calles. autodidacta es como imparable, no hay nada ni nadie no existe límite ni, ni frontera más que la mental por ende mi querido Watson no es elemental tener paciencia y perseverar porque lo bueno está por llegar si así no la pasamos pici, haciéndolo como se debe con un país en crisis, por lo necesario no veo una crisis sin perder el enfoque, tu no invento Dios y que nos provoque hacemos que su bebida se No matter how hard you, you try, never get some simple end the with doctor, I don't care I got a secret recipe, my dish are to be friendly Recipes, as my brother in Venezuela, we just cooking serious shit A rock is like a gift, but you keep the fruit this is no fruit It's okay, but I don't care, please. I don't leave a this, But this is what I know, you already know, we have a vision Like a telescope, so China yeah, or a partner, you have to call me if you want some more como dijo Benzina, tu coro los sample Y bailaste tu sample first, no hay algo que más que un poco No vas a dime eh Dímelo, visión Heating like a rock, que de ustedes títeres como los mopes Nosotros no venimos de ese mismo lote No ain't no more than a cock sucker Heating like a rock, que de ustedes títeres como los mopes Nosotros no venimos de ese mismo lote No ain't no more than a fucking cock sucker Fucking toxo so que dice lo negro. Una huya para ustedes que nos están apoyando Cariño. aquí. Muchísimas gracias. Estamos agradecidos. Está aquí en la Feria Amarillen. y yeah. ¡Láenzale! i es que y el químico. En forma de coxa, así que no, de la coma, quería buena shit toma, de la meditación mi inspiración de to se dice rami cualquier huevo se asoma, solo son la misma mierda, con diferente aroma, no inventen que no son chinos con les habla serio, es autodidacta, one more time, de same in Mike, where I take the mic, Hace múltiples como Mike, legendario como White Chamberlain, like ay, soquete, vea bien donde se mete, solo guardando respeto, para que te respeten, me hablan de malandreo pero los veo y lucen como peterete I'm, mean, I'm the same, hey, keep on on the street. I don't want to be in the center, very much me. Homey, it's time for running, la buena shit is coming. For me this is very funny, desde, desde Venezuela, Venezuela también, hasta Viena. La Tinquin se apodera de la escena, mormón y más problemas. Rompiendo el quema, te de nuestra sí, enferma. El sí, sí. como que nadie frena, Foxy tema. Tal bueno, vez el 23 de este mes sale por YouTube el video oficial Ajá. Como dice visión Y I'm going to start with you, to you Just don't try with that shit I got more than flow to leave me or not This is not the underground Do you need speed To be song go on Like two fucking hearts Don't waste my time I felt like I'm the fool because I saw no one In this lonely road That I walk along I take bike my arm I'm about to blow And stay as strong Keep going on while I'm trying right rise Nobody's My shit is missing, yours is bullshit, you make me lunch, so please don't force it Fucking fakes, talking about the skinners, that they are the killers Chained as bitches, I don't know about jacks, but I'm getting bitches But the rings to turn into, I crazy crying, blowing through the beat To produce a guitar, she's trying to fuck with me I won't give a laugh to so this shit, is it over, till I burn it over? Tú sabes lo que realmente busco Sojar los caminos por donde conduzco Quiero trascender como los Inca me impulso. Protect me en los senderos oscuros y bruscos Prendo palo santo para tener la calma Yo Pretendo caer en Si sí, lo junto, su sí, mamá que night night, por eso en la night con mi Maribusco, un gal, solo sí, la verdad, You know that, que tengo mental, que lo cumplo Que me ahogan, todo el problema, y si lo junto Su mamá que night night, por eso en la night Con mi Maribusco, yo Bambu y Maribusco con mi Maribusco, yo con y Maribusco, en la Feria Mary Jane Si, si, si, agradecido por estar acá gente mucho, mucho apoyo para todos, mucho respeto para la gente que está trabajando en su Está Aquí está haciendo una chamba excelente. Agradecido por la invitación. Gracias a la gente de Autodidacta, por favor. Toda la gente los ha escuchado en una bulla. Que se siente el cariño a todos los artistas que vienen aquí al escenario. Esta es la feria Mary Jane. Les damos la bienvenida a todos. No sorprende si no molesta pues no consiente tal que la compra y yeah. el que la vende vamos a rumbiar como en el 2008 porque no hay viro, ya está la más dura. suelto un suspiro, baby alo the momento, when you llamas ya está en la piscina Let me know if you wanna stop But if caso contrario este this is spot and funny I so Everyone around, I know what Girl, you boy, let me go crazy Please, find me to the moon que se derrama la tomo con Tengo la sensación de que after this, I will see you soon Hoy es viernes Quien menos piensa Te, Te sorprende. sorprende Si no molesta Pues no con no soy el mismo que alguna vez viste caminando por ahí Es así, simple y llanamente Intentaron entrar en mi mente A dos llaves de mi subconsciente Pero esta vez fue diferente Más enfoque menos Otro de un par de toques más de mente La palpa de tu palbo de de uno, Esta para siempre Más cerca la meta so respeta esta Eres feca Si pensaste que era por hobby Ahora me vivo la movie seré leyenda como Bobby Ocean se le ven como Clooney Si no te